Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy, reiterar que hoy es viernes, viernes 17 de abril del año 2020. No vamos a decir que el cuerpo lo sabe, porque hace rato que el cuerpo, sí. no solamente que es viernes, sino loco, porque sea un lunes, loco, loco para reintegrarnos a nuestras labores. Decíamos al principio, cuando dábamos la bienvenida de este contacto diario que vamos a tener hoy viernes, y vamos a hacer un viernes diferente, así tal cual, Dice esa canción que acabamos de escuchar, ese video de ese grupo de artistas, donde dice, hoy puede ser un gran día. yo estoy convencido con la fe puesta en Dios que sí que hoy va a ser un gran día. Y todavía eh, una, una, un testimonio de esto es que nosotros ya tenemos en la línea telefónica a un gran amigo, gran hermano, gran deportista, eh, atleta eh, dominicano por nosotros eh, de manera personal y de manera colectiva pues estuvimos orando mucho para que Dios le devolviera su salud y a esta impronta a recuperación a que agradecemos que haya aceptado esta llamada nuestra para dirigirse a toda la región nordeste del país. Y el mundo eh, como un gran atleta que es, así que David Díaz, saludo, bienvenido a contacto de Ali, qué bueno eh, tener que estar contigo. Saludos Víctor, saludos doctor. y algo bueno. de los... sintonía con este gran programa. Eh, estamos aquí para servirte cualquier pregunta, cualquier situación. Qué Entonces, bueno David eh, primero agradecido de Dios que, que esté con nosotros y que esté ya te esté recuperando, porque esto es un proceso, no es que esté 100% recuperado, pero está en esa vía, eso es lo más importante. Eh, David, cuéntanos eh, en síntesis una breve experiencia, un breve testimonio de la situación por la que tú eh, estuviste pasando bueno, de que inició esto, por ejemplo ya posteriormente haber iniciado, sobre todo aquí en San Francisco de Macorís, tú estabas en Santo Domingo y cuando nos enteramos de esa noticia de que tú habías sido eh, contagiado también te había contagiado de este virus cuéntanos esa experiencia eh, que viviste ante esta situación bueno, fue una experiencia inolvidable algo que no quisiera recomendarse con nadie eh, todo empezó porque ok? yo me sentí una tarde que tenía juego, Me sentí mal, con dolor de cabeza, fiebre, dolor en el cuerpo, y ahí empezó todo. Fui a mi muero, dirigí, después del muero tuve que ir a una emergencia del centro. Me pusieron un medicamento para eso, me lo controlaron, y regresé a mi casa. Pero amanecí el otro día igual, y tuve que volver al centro a seguir un proceso y eso. días yo ya me a madre, el dolor, la fiebre dolor en el cuerpo y me dejaron interno. Entonces me detectaron que tenía un dengue, Entonces después eh, a los varios días comenzó la tos, comenzó el problema con la respiración, me tiró una placa, entonces me detectaron que tenía neumonía. Pero en la tos eh, avanzada, decidieron hacerme la prueba del virus y salí positivo. Ya de inmediato eh, eh, se pusieron importante para hacer a un centro que estuviera enfocado solamente en eso y nos fuimos al, al hospital de la policía que eh, ahí gracias a Dios nos atendieron y ahí ya empezó todo el proceso de, de, de, de tratamiento con el corona eh, que fue algo muy difícil muy complicado porque hay personas que le daban de una manera suave a mí fue lo que le da lo yo ahí hace unos días muy difíciles yo dure 15 días sin comer nada sin comer nada, solamente atento a lo que me ponían los medicamentos ese tipo de cosas <risa> y perdí 33 libras en este proceso eh, me vi, como dicen popularmente de aquel lado, me vi el otro que me vi no, muy, muy complicado eh, un días bien cuidados intensivos eh, una diarrea que no sonificada, cinco diarrea cinco por los medicamentos y eso. Y el problema con la respiración tenía que estar como oxígeno que no todo el tiempo puesto. Cuando pegaron ataques ataque, de dos era algo que, que no pensaba que ya me sin el corazón. Pero gracias a Dios, con la ayuda de muchas personas, me pusieron su granito de arena, directa e indirectamente, también las oraciones de todo el pueblo. Eh, fui, que no saben, que no entienden cómo yo eh, salí sí, es. de eso, porque yo me vi complicado, pero voy a por este lado Bueno, mira, eh, bueno, lo primero es, es sí. la, la juventud, la juventud. Y, y la y la y la y tu condición de atleta te ayudó bastante, eso esos es, sí, y es como yo, tú, yo, tú dices. Parche es... clave y lo que mira que yo llevo, eh, que hago ejercicio, no fumo, eso eso me ayuda mucho. Mira y Entonces, imagínate, Imagínate que, que como la juventud ya, eh, ahora está inmersa, eh, inmersa en, en, en no controlar el cigarrillo, esa, esa, la juca, que, que parte de las, de las condiciones que han hecho que los jóvenes han tenido más complicaciones ahora actualmente que los viejos, porque un fumador de juca... De, 20, vamos poner de 21 años, puede tener el pulmón de un señor de 80 años. O sea, que estamos hablando de los factores de riesgo que tiene esta enfermedad. Ahora bien, lo más importante para nosotros es el testimonio de David porque David representa una marca Macorís. Y en la situación que estamos necesitamos que la gente entienda que esto es una condición seria y que, así, que no es solamente de viejo, que no es solamente de gente que tiene... Eh, una, una condición de enfermedad previa, sino también a personas sanas con, con, con una vida, eh, y, eh, prácticamente una vida sana, una vida intachable como la que lleva David Díaz y una vida de deporte, sin embargo mira como el testimonio, o testimonio que casi vio al borde de la muerte con esta enfermedad. Y en, en adición a eso, eh, David, tal cual señala Cen Romero, qué bueno que tú estás con nosotros y precisamente eh, quisiéramos como que tú compartieras eh, algunas palabras, porque hay personas todavía, todavía que dudan de que realmente el COVID-19, este coronavirus que ha estado afectando el mundo entero y de manera directa a este país, y de manera especial, pero muy especial, a San Francisco de Macorís, que está en la, en la, en la cumbre. Nosotros somos prácticamente el one de República Dominicana en este momento por la cantidad de afectados y de muertos que hemos aportado ante esta situación. Ahí tenemos a David, que es una eh, realidad, fue afectado y, la, y todavía eh, está en, en recuperación y ha manifestado la situación difícil que pasó. David, ¿cómo fue, cómo recibiste tú, aparte de tantas oraciones... Hay médicos que te dicen, bueno, que no saben cómo tú rebasaste esto. Claro que sí, primero por las atenciones que tuviste y, y, y esas oraciones, que, que definitivamente es la única herramienta que tenemos nosotros, lo que nos hacemos llamar eh, seres humanos de fe, eh, que es orar, orar y orar para que Dios intervenga y fue lo que pasó en tu caso. Háblanos un poco de ese apoyo que tú recibiste, que en este momento estaba dirigiendo en Santo Domingo en el torneo, del distrito nacional del equipo como tal, del club, de la misma federación porque era un atleta eh, eh, nacional bueno, sí al principio la cosa estaba un poco complicada porque eh, somos demasiado, éramos demasiado pacientes para poca personal eh, eh, y muy poco el personal médico para atender tantas personas y al principio las cosas eh, se nos estaban viendo de las manos ya ahí nos pusimos en contacto con el presidente Uribe, de mi familia, de la federación, él se puso en contacto con Luisín Mejía, y Luisín fue parte clave de poder empujar y monitorear día a día eh, los médicos y ese tipo de cosas, porque sin ese empuje nada hubiera sido posible. También hubieron muchos medicamentos que se complicaron, eh, porque el Estado le da la larga a la situación le da la larga para, por el asunto de, del gasto, aunque que no bien complicado, no utilizan los medicamentos que tienen que utilizar, como el plazo del -in -in, que, que se complica conseguirlo, y Uribe tuvo que conseguirlo en agua y otro en Puerto Plata, porque el hospital no lo tenía. No lo tenía. También eh, la familia Cicera se nos puso a la orden para un medicamento que eran seis eh, seis tomas eh, que cada uno 85 mil pesos, nacía 510 mil pesos, pero gracias a Dios eh, no fue necesario y en seis fin, lo consiguió eh, por vía del Comité Olímpico Dominicano. Sin esos medicamentos eh, eh, todo se hubiese complicado eh, y mucha gente, mucha gente eh, ayudó a esta causa y principalmente en lo que tú dices, la parte de la oración de era todo un pueblo, todo un país que estaba eh, apoyándonos y, y Dios dijo no, no este muchacho yo no me porque <risa> ciudad, es la gente que lo quiere digo yo tuve ¿no? eh, lo que yo lo que yo estaba explicando yo, hace en esta semana es eh, la condición de salud del país está mal y es que oye eso es una figura como David Díaz es una figura que, digo, se ha ido mejorando por la exigencia que ha hecho el pueblo y por la exigencia y por las evidencias de que de lo que está pasando eh, la, en el, durante esta semana el, nuestro, el flamante ministro le echó la culpa de que los pacientes estaban muriendo por, porque lo, porque, por los médicos a causa de los médicos pero mira como una figura como una figura que, que se salvó a, de, todo el, lo, lo primero porque Dios dijo que no porque okay, Dios dijo que no. Y lo segundo, ¿cómo tuvo que hacerse, gerenciarse y moverse para poder conseguir la medicación? ¿Y el que no puede, Víctor? ¿Y el no hijo de Machepa? ¿Eh? ¿Eh? Esas, es que que no esas son parte de las debilidades que tenemos nosotros como sociedad. David, eh, David Díaz, el, el, el ser humano antes y después de esta situación que ha atravesado eh, eh, háblame brevemente de, de, de eso el David el ser humano de hoy, de hoy viernes por ejemplo después de haber pasado esa situación y estar al borde de la muerte y como señala las oraciones y Dios pues tiene con nosotros y el empeño que pusieron las autoridades deportivas y tus amigos a tu entorno para que David hoy este día esté con nosotros David el ser humano de hoy primero muy agradecido de Dios por, por, por tenerme de vuelta aquí eh, yo por el estilo de vida que llevaba digo que yo no debiera de cambiar muchas cosas me entiendes pero cuando uno se ve en esas situaciones ya uno en la parte de valorar de valorar cosas ya uno ve el mundo totalmente diferente hay muchas cosas que uno le daba mucho valor mucha importancia que ahora uno se da cuenta eso no es todo en la vida. Ahora uno comienza a valorar otro tipo de cosas, valorando a la familia, a los amigos, eh, uno sabe ahora que uno tiene que asumir un rol eh, más grande en la sociedad, porque uno tiene aparte el testimonio de lo que se vivió, eh, servir, ayudar eh, y, y él cambia mucho, cambia muchas cosas, te cambia la mente, te cambia la forma de pensar y cuando uno se ve en esa situación es algo muy difícil. Qué bueno, hermosa palabra David, de verdad que nosotros nos alegramos y seguimos dándole gracias a Dios por dejarte eh, con nosotros, ya en su momento eh, estaríamos pues, compartiendo ya de manera como lo hemos hecho siempre, eh, hacer un programa para que tú eh, con esa experiencia que viviste, pues la pueda, pueda testimoniar e eh, invitar a otros a ese cambio que tocaba de señalar, por tu forma eh, de actuar, de comportarte en la sociedad, que eres un ejemplo a seguir, pues tal vez, como tú dices, no tiene que cambiar muchas cosas. Por esa parte de valorar la familia, eh, no dar importancia a cosas que hoy nos damos cuenta que no tiene ninguna, como las cosas materiales, esas son eh, las vanidades, son cosas que debemos dejar al mar, debemos dar a un lado y a partir de este momento, por pues, comenzar a valorar eso que realmente tiene valor como lo que tú acabas de señalar. David, gracias hermano por aceptar esta llamada. Sabemos que está en un proceso de recuperación y verdad que no es un abuso nuestro, pues a esta hora contactarte para que compartas. Pero de verdad que este espacio y todo el público que nos sigue, pues preocupado y ansioso de saber de ti. Qué bueno que estás con nosotros.